¡Vuelve el festival! ¡Toma teatro! ¿Toma teatro? Está saliendo todo según lo previsto, ¿sí? Según lo previsto. Todo sí. según lo previsto. Sí, todo según lo previsto nos preocupéis. Talleres, representaciones, debates y encuentros. Aquí? Bien. ¿Y seis días así, seis días así que no vamos a pasar aquí. Aquí en la lapia que hemos ocupado el barrio. Ve y experimenta en primera persona el potencial que tiene el teatro para transformar la realidad. Toma teatro. Toma teatro. Toma teatro. Toma teatro. Toma teatro. Toma teatro. Toma teatro. Toma teatro, nos cuidamos, nos movemos.